En primer lugar, una palabra de agradecimiento a Cepa, a la persona de Jacina, y también nuestro amigo Juan, Juan, Antonio. En segundo lugar, no podría olvidarme de Aipe, en la persona de su presidenta, Rosa, esa trabajadora incansable dedicada a, a la divulgación del Espiritismo, sin etiquetas, sin barreras Muy bien Y, y me he quedado inquieto o inquieto ayer Porque hablar de este tema de inteligencia Hemos escuchado ya a inteligencia espiritual Hoy hemos escuchado a, a nuestro amigo Vicente Hablando un poco de la emocional y tal La racional todos lo conocen ¿eh? porque hacen cuentas y tal y cual, Pero la, la hablaremos de ella también y claro eso sí por un momento me he quedado inquieto porque qué voy a hablar ya pensaba más Juan Juan sáltame sáltame sáltame pero me he dado cuenta bueno eso me puede ayudar es que han hecho una buena revisión de la literatura como hablaba nuestro amigo Mauro y han ayudado me han ayudado un montón y hoy incluso me ha ayudado aún más por ejemplo, nuestra compañera Alcione me ha dado una, una ayuda terrible, buenísima es este, terrible, pero estupenda, buenísima que es, mirad ¿sabéis lo que es estas flechitas? ya la reconocerá, la dinámica de sistemas es un modelo ¿vale? Este, me encanta el pensamiento sistémico no es por casualidad que no las hay en el último congreso mundial de espiritismo, mi tema fue exactamente pensamiento sistémico y espiritismo en la defensa de la vida. Y es más, que no hay casualidad, está en la imprenta en Portugal un libro exactamente con el título de tu ponencia, Pensamiento sistémico y espiritismo. Saldrá esta. Bueno, volvamos aquí. Entonces, mi modelo mental, mi modelo mental para hablaros de inteligencia y liberalidad. Pienso que debemos primero ver dónde sale el principio inteligente vale y me voy a apoyar en la doctrina en la filosofía espírita después de eso ya lo vemos dónde sale vamos a evaluarlo vamos a ver sus cambiantes sus distintas formas que, que la vemos todos los días vemos de nosotros vemos los animales las plantas y tal y vamos por ahí después ya logramos tener la inteligencia la subrayo aquí porque la inteligencia anima a seres como nosotros es un grado más adelantado, es el grado más adelantado que todavía conocemos del principio inteligente. Muy bien, y lo iremos colocar en el hombre, a ver cómo este principio está en el hombre. Y claro, la inteligencia hoy, la ciencia, y, y, y, y mira, acción lo he dicho muy bien, es que la verdad absoluta no existe. Hay una autora, que la refiero muchas veces, Pomón, que dice, la verdad es tan solo una versión de la realidad Mira, está ahí un vaso con agua Uno dirá, bueno, está medio lleno Otro dirá, está medio vacío Y yo diré, bueno, tiene un 60% de agua y un 40% de aire Y todos estamos ciertos hay que, hay que ver, hay que explorar este matizado de las verdades en aproximación a la realidad. Así que ni las ciencias ni las filosofías, donde se incluye el espiritismo, trabajan con la verdad, porque la verdad absoluta no existe. Si existe solo un ser, la dominaría, que sería Dios. Nosotros nos vamos acercando, vendo el, el vasito medio leño, medio vacío y tal y cual, y, y vamos intercambiando nuestras verdades. Y yo me propongo a salir de esta sala, tras mi conferencia, con una nueva y mejor verdad. Entonces, os voy a enseñar mi verdad con mi modelo mental, este camino. Y sí que, sin hablar con ansión, aquí cuando vamos a integrar, vamos a ver lo que es el albedrío, según la doctrina espiritista, y lo vamos a integrar todo, la influencia con el albedrío. Y sí, aquí hablaremos de... Bucles de realimentación positiva, negativa. Bueno, ya veremos. En esos conocidos diagramas de ciclos causales, de acciones habrá muy bien, dinámica de sistemas lo enseña muy bien. Bueno, vamos al principio. De este modo habrá dos elementos generales en el universo: la materia y el espíritu. Sí. Y por encima de todo, Dios el Creador, el Padre de todas las cosas, y estas tres son el principio de todo lo que existe, la Trinidad Universal. Pero al elemento material ha de añadirse el fluido universal, que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, que es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. Está colocado entre la materia y el espíritu. Es fluido, como la materia es materia, susceptible, por sus innumerables combinaciones con esta, y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de cosas, de las cuales no conocéis más que un pequeño número. ¿Existe diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los inorgánicos? Siempre es la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia?, su unión con el principio vital. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da, juntamente con el pensamiento, la voluntad de obrar, la conciencia de la existencia y de la individualidad, así como también los medios de establecer relaciones con el mundo exterior y de atender a sus necesidades. Pueden, pues, distinguirse. Él a los seres inanimados formados únicamente de materia, sin vitalidad ni inteligencia, tales son los cuerpos brutos. Segundo los seres animados que no piensan, formados de materia y dotados de vitalidad, pero faltos de inteligencia, y tercero los seres animados que piensan, formados de materia, dotados de vitalidad y que tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar. Muy bien, esto es lo que nos dice la filosofía espiritista en el, en el parte 2, capítulo 2 capítulo 4, lo veréis visto estamos repasando repasando el, eh, lo que hay de más actual en la literatura, como decía Mauro. en la literatura espiritista todavía sigue siendo, siendo visto bueno, basado en esto basado en esto, podremos ahora vamos a adelantarnos y a ver el principio inteligente, ya vimos que el principio inteligente está reservado a Seres orgánicos que puedan, que tengan algún racionamiento, plantas, animales y tal Y a seres inteligentes que, que como nosotros, que tienen espíritus adelante Y hablaremos también de este tema de conceptualización del espíritu, del alma Porque es necesario, es necesario Bueno, entonces por ejemplo, esto no lo cojo por azar, es que ayer cuando, cuando me salí ahí un poco inquieto con mis amigos eh, él, él decía, bueno, Roberto, hombre, me has hablado de inteligencia espiritual y yo vivo hablar de eso y tal, ahora qué hago y tal y me dice un, un tío, un buen amigo, me dice, mira, habla del salmón, vamos a comer pescado y hablarás del salmón si hay una inteligencia en el salmón y tal. Me ha dado una idea, gracias José Manuel, ¿no? Muy bien. Y entonces él me ha dicho, bueno, habla del principio inteligente en el salmón, sí que hay, sí que hay. lo llamamos instinto. Mira, el salmón es un eje del río, ¿vale? Nace en un punto del río, baja hacia el mar, vive su vida en el mar, pero en el momento del desove, sube exactamente al mismo río y se va justo al punto donde nació y libera los huevos de ese va se han hecho experimentos. Al momento de él ir saltando el río, lo han cogido y puesto en un afluente. Lo que ocurrió, sostenió los huevos, bajó al río principal y surgió. Y todos, todos, desde el 1 al billón o lo que sea, al número casi infinito que haya, todos hacen lo mismo. Es como un GPS que no falla. Los nuestros fallan, ¿no? ¿eh? Pero esto no, no falla nunca. Es decir, que si usamos una metáfora de la música, es que todos tocan la misma nota. Todos. Unos tocarán la primera, dos otro re y tal. Todos, todos, todos, todos, todos. Bueno, ¿y qué diferencia hace usando la misma metáfora de la música? ¿Qué diferencia hace eso para la inteligencia que y ya hablaremos de varias naturalezas que, que, que nos animan a nosotros, es Pues nosotros cogemos la escala toda. Nos ponen un problema hoy y contestamos de una forma, pero mañana con un poco más de conocimiento contestamos de otra. Y no solo tocamos la escala toda, pero hicimos conciertos cantamos como ayer, fue maravilloso. Por la noche aquí ¿eh? muy bien entonces ya vemos que tenemos la inteligencia vamos ahora a integrarla en el hombre en el hombre aquí para integración en el hombre os acuerdo que en la parte segunda pregunta 135 Kardec nos sugiere que hagamos una metáfora con una, un fruto voy a elegir una manzana y comparemos a nosotros con este fruto. Bueno, y se seccionamos, se partimos la manzana, nosotros seremos la manzana, ¿vale? El hombre será la manzana. Si la partimos, ¿qué hay? Hay una capa fuera, ¿vale? Que es nuestra piel. Hay toda una zona blanca que será nuestra carne, nuestros niegos y tal. Nuestro cuerpo, aquí está. Y hay una semilla, una semilla ahí dentro, una o dos semillas. ¿Qué sería el espíritu? Esto viene en la pregunta 135. Bueno, pero nos interesa, si vamos a hablar de inteligencia, Bueno, nos interesa ir aquí. 14. La unión del alma, del peri-espíritu y del cuerpo material constituye el hombre. El alma y el peri-espíritu separados del cuerpo constituyen el ser llamado espíritu. El alma es de este modo un ser simple, el espíritu un ser doble y el hombre un ser triple. ¿Vale? ¿Hay alguna duda sobre esto? Es que a veces veo... Mente, pero el espíritu tiene mente, tiene esto y el alma y tal. Está escrito. Vamos ¿vale? a la pregunta 14 de qué es el espiritismo. ¿vale? Y yo estoy indo a este detalle porque lo necesito. Otra cosa es que incluso Kardec habla de este tema varias veces, que es difícil para nosotros apercebernos de la inteligencia sino por un efecto inteligente. Y los efectos inteligentes tienen que materializarse sobre materia. Entonces es difícil perceber que aquí a mi lado está una inteligencia, a menos que yo vea un hecho inteligente. Por eso, bueno, ya decimos que el alma y espíritu son sinónimos y tal. No. No. no El alma es un ser simple cuando unido a un perispíritu es un ser doble y cuando el alma, si uno al espíritu y a un cuerpo, que tenemos un ser triple, tenemos el ser humano ¿vale? esto me interesa porque bueno, tendremos que dirigirnos a este ente y vamos ahora de nuevo continuar con nuestra metáfora, bueno la, la, la, la, la semilla también de la manzana tiene una capa, un episperma será el perispíritu con sus chakras, ya ah, nos hablamos hoy aquí para el vestir muy bien, Se lo partimos que vamos a ver de nuevo tenemos el perispíritu y una zona blanquita como teníamos en la manzana y de nuevo un embrión ahí vale, esta zona blanquita es el alma ¿Os suena? pedirnos para hacernos otra metáfora. Con esta maquinita que está ahí, el ordenador, todo lo tenemos, y ya sabemos que, por ejemplo, este ordenador tiene un disco duro, ¿vale? Y una memoria eh, instantánea, RAM, y otra memoria que es como si fuera eh, el armario donde tenemos nuestros libros, ¿vale? Muy bien, es la memoria. Es decir, nosotros para tomarnos decisión tenemos que tener conocimiento. O lo tenemos en el momento o lo vamos a coger. ¿Qué hace el ordenador? En este momento está dedicado a esta presentación Pero lo hemos visto ya hoy Dedicado en otro momento a otras presentaciones Entonces, en este momento Su memoria RAM Su inteligencia Está procesando Este conocimiento Esta Esta, esta información Entonces, en el alma tendremos que tener Una memoria Y alguna Alguna codificación complementaria espiritista y no solo refiere cosas interesantes que hay una memoria consciente y una memoria inconsciente y además hay una que refiere que eh, con otra metáfora que es considerad que el conjunto de conocimientos que detenéis es como un campo de fútbol vale. y en el medio donde se pone, pone la bola está un, un, un pin un pequeñito pin que es vuestra memoria consciente al lado de todo el campo está la memoria inconsciente bueno esto sería el disco duro del ordenador y este la memoria presente en este momento que toma decisiones dónde estará la inteligencia entonces el alma tiene que tener porque va siempre con nosotros vaya donde va, tiene que tener una memoria Inconsciente y consciente, ¿vale? Y tiene que tener la inteligencia, ¿verdad? Que es el procesador de esa información. Así que el embrión será la inteligencia. Y lo que está afuera, este blanquito de la endosperma, será la memoria dentro del alma. ¿Claro? Muy bien. Entonces, vamos a inteligencia ahora. La ciencia, en los dos últimos siglos, ha determinado, por lo menos, y esto es tan solo mi verdad. Hay otras. ¿Vale? Pero, es una, hay determinada una naturaleza intelectual, una naturaleza emocional y una naturaleza espiritual en esta secuencia. La primera ya viene de 1905, sí, inicio del siglo pasado, con estos dos señores, Alfred Binet y Theodore Simón, que se han dado cuenta que las personas reaccionaban de forma distinta ante los problemas, unos más rápido, otros lo vio lo, lo, luego, otros tardaban un montón. Entonces, se han dado cuenta que podría incluso hacerse un, un escalafón de 156 grados, lo que llamamos coeficientes intelectuales, ¿vale? Y bueno, vosotros, yo por lo menos, en mi vida militar muchas veces hice ese examen. Es, papel y lápiz psicotécnicos para ver cómo iba a mí que ir. Y muchas carreras, Juan. ¿no? Sí, sí. Es con esta naturaleza de la inteligencia que se establece conceptos, soluciona problemas, se produce ciencia. Es, por ejemplo, con esta inteligencia que se resuelve este problema. Os pongo a vosotros, escucho una, una contestación vuestra. Vamos a ver. Tenemos un nenufa en un lago. ¿eh? Sabemos que el Nenúfar dobla su área, la hoja del Nenúfar dobla su área en cada 24 horas. Sabemos que al día 10 cubre mitad del lago. ¿En qué día va a cubrir todo el lago? escuchado 20? No. 11. ¿Vale? Es esta inteligencia. No, no. Esta, que está sobre los lagos. Pero podría ser otra cosa, es ¿eh? solo para, para ver que a veces para algunos de nosotros no está... Uh, 20, no, no, no hay, hay que darte cuenta. Es exactamente esta naturaleza de la inteligencia que nos permite resolver este tipo de problemas. Vale. Esta fue la primera naturaleza de la inteligencia, pero a lo largo del tiempo, en el ciclo pasado, en particular, hubo algunos científicos que han mirado al cerebro y se han dado cuenta que en la base del cerebro parecía que residían las emociones porque eso de hacer cuentas y tal no es todo ya vemos que uno puede de tener, tener bien hechas las cuentas de su dinero al final del mes pero un día ah, me ahora ir, ir de baile y tal y ya está, ya se rompieron las cuentas ¿qué es esto? son las emociones al final ah, hay otra cosa dentro del cerebro y bueno hay un, un Científico portugués, ya Egas Muniz, que en, en el mediados del siglo pasado ha descubierto con sus pacientes que tenían escrezofenía violenta, ha descubierto que si hiciera un, un, un, golpe, un golpe en la base del cerebro, ligando los, la, rompiendo la conexión entre los lóbulos prefrontales y el tálamo, obtenía de sus lo, lo, se quedaban calladitos, tranquilos y pero perdían también calidad de vida pero, vale, la ciencia existe empieza con el conocimiento intelectual y después viene el moral bueno, este señor ha descubierto esta, esta cirugía gracias a Dios que hoy ya no la vemos hay otras formas de tratamiento pero es así y bueno, y este señor Michael Persinger un catedrático canadiense es así que se dice, ¿no? canadiense, ¿no? Pero de canadiense Gracias. ¿no? Eh, bueno, eh, he, mirado, he mirado que en, en la caja donde teníamos el cerebro hay un montón de áreas y podría ser que se descubriera donde estaban, por dónde iban las emociones. Entonces desarrolló un casco, es exactamente este casco, con unos electrodos y tal, y estábamos en esas fechas, ya teníamos tomografía por emisión de positrones, PET, ¿vale? Y, ha pedido a sus pacientes, cuando se metían en la máquina esta de las tomografías, que experimentasen sensaciones diferentes, bajo las inocentes. Y se ha dado cuenta que al final salía, esto iba variando, por dónde iba la sangre y tal, entonces del cerebro variaba. Bueno, y publicó este trabajo. Y hay un señor, Daniel Goldman, un nuevo científico, que mira este trabajo y piensa: bueno, me parece que hay aquí algo. Eh, distinto, además hay una naturaleza distinta en, este, en la forma de reaccionar porque se ha dado cuenta que en esta revista que todavía se publica hoy ponen escalafones de los más felices de los más ricos y tal y se ha dado cuenta que los más exitosos no tenían exactamente no, no necesariamente tenían el más elevado coeficiente de inteligencia relacional o intelectual pero eran los que unían a un buen coeficiente intelectual una facilidad de relacionarse ¿vale? todos sabemos, hay muchos científicos que no hablan con nadie no se puede estar con ellos, pero pero un montón, ¿vale? pero no son los más exitosos socialmente entonces él se ha dado cuenta de que había una inteligencia emocional y ha publicado en 1990 ha publicado este libro que os sugerencia, está en castellano la inteligencia emocional y que al final hay que controlar también las emociones. Vamos a ver un pequeño resumen vídeo de lo que es esto. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay cinco esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones, es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre, esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones, manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logro y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esto te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. En manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo que Aristóteles una vez dijo, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Muy bien, hace, hace unas cuatro semanas, eh, Rosa eh, eh, organizó un congreso en Orense. Y coincidimos ahí, en ese congreso, yo y Roberto también. Y Roberto ha, ha tenido, con su humor característico, dice así. Bueno, este tío, Daniel Goldman se forró con una verdad <risa> antigua. Vale, muy antigua. Pero es verdad, porque es el tío que... ¿Hablamos? ¿Hablamos? Que es el tío que decidió escribir este Se dan cuenta que al final uno puede tener muy bien cuadrado todas las cosas racionalmente, pero... Nos pasamos la permitividad social, uno sabe que no puede conducir bajo el alcohol, pero está con amigos Ah, date una copa más y tal, y al final, y él sabía, ¿vale? Entonces, es decir, que las emociones hay que controlarlas Muy bien, hay que controlarlas de una forma que podremos... No es tan sencillo medirlas como los grados, los coeficientes intelectuales, pero sé si sí puede hacer. Yo había propuesto a Juan que hiciéramos después un test, vamos a dejarlo, pero es un test con unas preguntas, vale, y podemos cada uno quedarse con la contestación. Si tenemos tiempo, sí. al final lo haremos con un boli, un, boli, un papel y tal. Y ya podréis tener una idea cómo está vuestra inteligencia emocional. Bueno, pero el ciclo fue pasando. ¿no? La física cuántica, aquí volvemos al pensamiento sistémico sistema. ¿Qué tiene la física cuántica que ver con esto? Ah, vale. Muy bien, pero todo está conectado con todo, ¿verdad? Muy bien, entonces, la, en, en cerca del 2000... Este señor, Vilanur Ramachandran, un neurocientífico ha mirado de nuevo lo, el, los experimentos, la experimentación que estaba publicada por Persinger ¿vale? y él experimentó repetir toda la experiencia pero ahora pidiendo pidiendo a los pacientes que se metían en, en la máquina de, ahora ya con resonancia funcional magnética pedía que eh, pensaran en el todo este objetivo del pensamiento sistémico de la filosofía en general pensar en el todo, no solo en las partes en el paradigma sistémico en vez del paradigma mecanicista ¿vale? eh, los que tuvieron una, una creencia, una religión que pensaran en Dios los que no tuviesen que pensar en el universo en todo, y se ha dado cuenta de esta cosa maravillosa es que Mientras sus pacientes pensaban en esto, exactamente ahí, donde está la glándula pineal, registró siempre una fosforescencia de cerca de 40 Hz en todo. Al invocar el nombre de Dios, Jesús, Brahma, Mahoma, pensar en el universo, en todo. Y él ha tenido el coraje de decir que era punto de Dios. ¿Os suena de este libros no? Además, esta habla de la pineal. Vale, muy bien y él debe, ha tenido el coraje De exactamente escribir esto En esta revista Los científicos la lo conocen bien Nature Ha tenido el coraje de decirlo El punto de Dios Bueno Hay una señora Esta señora Dana Soar Una física cuántica Que también Cogiendo ya un poco La, la ciencia reciente Del el pensamiento sistémico que se desarrolló un poco por el siglo pasado y ahora está, muy por delante eh, se interesó por el tema y se interesó por el tema ¿por qué? ahora estamos hablando de otra naturaleza que al final hay en la inteligencia que es el, eh, adherir al todo comunicarse con otras dimensiones y tal ¿y por qué quien pensó en esto? bueno, cuando yo iba al instituto y la mayor parte de vosotros nos decían la parte más pequeña de la materia es el átomo, ¿verdad? Y alrededor del átomo hay los electrones girando y tal Y al centro está un núcleo donde están los neutrones y los protones, ¿verdad? Pero ya no es así Desde ese momento hasta hoy ya hay 18 partículas elementales Una de las cuales es el fotón El fotón, el espíritu de luz que nuestro amigo Mauro Barreto nos hablaba ayer Todos llevamos estos fotones gravitones, Hay unas partículas de fuerza. Aquí está el gravitón. Ya hablaremos del gravitón. ¿no? Aquí se han dado cuenta que al final los, lo, lo, las partículas que estaban dentro del, del, del núcleo tenían, eran, tenían quarks, se unían. Vale, hay ah, 18. Y puede que surja más. El último que surgió es esta partícula, del buzón de X o la partícula de Dios, como alguien. Pero, hombre, esto es dinámico se va a ver. Pero todas estas partículas tienen una capacidad interesante. Os voy a enseñar en nuestro laboratorio espiritista aquí. Antonio, échame una mano, por favor. Sí. Necesito hablar. Mira, ayúdame, ayúdame. Ahora voy, voy, a coger, voy a coger un fotón con un poco más de potencia que el tuyo. Solo eso, ¿eh? Que el tuyo es muy bueno, ¿eh? Mira, todas estas partículas tienen la capacidad de ser partícula y onda al mismo tiempo, hasta que haya alguien que la detecte y entonces colapsa la función de onda y quedas con la de partícula. Hay, hay un, un experimento, no lo voy a reproducir aquí, pero podemos hablar en otro tiempo, que es la do doble rendija, os, os sugiero a ver, ¿eh? y enseña muy bien. Esto. Y entonces, pero, de momento que Pares de detectarla Ella vuelve a ocupar todas las posiciones posibles Y hay un señor, weisenberg Que tiene un postulado El principio de la incertidumbre Hablábamos Dante, mi compañero, ¿dónde estás tú? Que me hablabas de incertidumbre En ¿eh? el tiempo, ahí está, vale Y es decir que Si uno solo puede detectar la posición De, esta, de una de estas partículas Y se detecta la posición ya no detecta el movimiento, la, la energía, o al revés, detecta la energía y no detecta la posición. Muy bien. Entonces, todas estas partículas tienen esta capacidad es de ocupar todas las posiciones posibles al mismo tiempo, hasta que haya un detector. Os voy a enseñar, pero son estas partículas las más bajas, que constituyen nuestros cuerpos. ¿no? Vamos a pegar en este fotón, hay aquí un fotóncito, va, tenemos aquí. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven? Va. Vamos a hacerlo pasar aquí. Es uno solo, ¿verdad? Uno solo. Ahora, ¿en cuántos lugares al mismo tiempo lo ve? Dos, tres. En fin, un montón de ellos. ¿Cómo puede? Muy bien. Y solo en esta dimensión. Pues la física cuántica tiene unas cosas interesantísimas. Ahora voy a coger el tuyo más flojito, pero bueno, suficiente para esto. Es ¿eh? tu fotón ahora. Gracias, gracias. Entonces, en la física cuántica, y os sugerencio este libro, es muy interesante. El universo gigante de Brian Green, que os habla de teoría de supercordas, teoría M. Vamos a ver cómo la física cuántica lo ve y cómo. Une a todas estas cuestiones. Y volvemos a acordar del gravitón que va en el gravitón. Vamos a escucharlo. Muy bien. La física cuanta hoy nos dice esto. ¿Sales o no? ¿No quiere salir? No, ya sabe Los físicos creen que los pequeños bits dentro de un átomo eran particles. Flying por el lado del otro eran los electrons. And inside, were <coughs> protons and neutrons, which were made up of quarks. <coughs> but string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny, vibrating strings. It's nothing really mystical, it's a really tiny string. It either closes into its little circle, or it has endpoints, but it's just a little string. Tiny bits of energy, vibrating like the strings on a cello. A cosmic symphony at the heart of all reality. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions. Most of which you've never seen. We really may live in a universe with more dimensions than meet the eye. But we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than three dimensions.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 This intelligent life might be very close to us, so theoretically and purely theoretically, we might be able to communicate with this intelligent life by exchanging strong gravity wave sources. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. Muy bien, para nosotros espiritistas, ¿os suena? Ah, vale. A respecto de dimensiones, Antonio, échame una mano de nuevo, por favor. ¿no? A respecto de dimensiones, te voy a coger aquí este, este papelito con un, un poco, de el libro de los espíritus habla de los desencarnados que están alrededor nuestro, se acodan a nosotros, nos ven, nosotros no los vemos y tal. Vamos a, imagine, vamos a ver, se dice ahí que en nuestro universo hay hoy por lo menos 11 dimensiones y hay multiversos. Santiago, en tu honor, ¿eh? has hablado de multiversos esta mañana, en tu honor. Muy bien, entonces vamos a imaginar que hay un seres, vamos a llamar hormiguitas, que viven solo a dos dimensiones. Solo tienen inf información para vivir a dos dimensiones. También en este papel, en esta hoja de papel. se sí, miran alrededor, que ven, blanquito, ¿no? Solo blanquito, no ven. En altura no ven, solo, solo ven anchura y, y largo, ¿vale? No ven ni acá ni acá. Nosotros lo vemos, ¿vale? Entonces, se experimentan, porque vemos por lo menos a tres dimensiones. es ahora sacamos un objeto, de nuestro mundo tridimensional, como sea este teléfono, y tocamos las hormiguitas que van a ver, van a ver un, un trozo uh, negro, que es el fondo del, del, del, del, del, del móvil. Y van, Dios, que está ca cayendo el mundo, ¿Qué pasa y tal. Y para nosotros no, tan sencillo el fondo de, de, de, de, del, del móvil. Es decir, con más información se ve la realidad cambia, ¿vale? las verdades cambian, ¿vale? muy bien, entonces ya vemos que por aquí van los tiros con, en la actualidad con estas ciencias más adelantadas, bueno, ya vimos la conexión del gravitón con la mediunidad entonces, esta señora que, será, que es estudiante de física cuántica, ha visto que, entonces, mira entonces el gravitón, ahí el punto de Dios, las percepciones, el contacto con otras dimensiones Entonces se hará ahí y, con, y, y probablemente con estas partículas ¿vale? Y escribió un libro interesante que os sugiero el yo cuántico Y nombró a esta capacidad de conectarse con otras dimensiones, con otros universos Aceder ao todo, aceder a Deus, lá nombrou inteligência espiritual. Vamos ver uma pequena descrição. Que é isso? Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo? Ou o começo é o fim. Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. Por que inteligência espiritual é uma lei da qualidade de vida? Porque a vida é belíssima, mas brevíssima. E por ser breve, Deve ser vivida com intensidade e sabedoria. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. Porque todo o sistema social ligado ao consumo, estética, lazer, clubes, trabalho não consegue saciar o espírito humano, porque as mesmas inquietações que perturbavam os povos primitivos ainda perturbam o homem moderno, dentre elas, a morte, o fim da existência. A vida humana é uma história em que não se aceita um ponto final, apenas o uso da vírgula. O eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio. Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência está impregnado diretamente em quase todos os campos da atividade humana. O sistema policial, as forças armadas, a medicina, a enfermagem, o sistema de coleta de lixos, tratamento de água, o sistema de vacinação... A tecnologia de preservação dos alimentos, a tecnologia de segurança dos carros, têm ligação estreita com a qualidade de vida e com o fim da existência. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano, por desvendar essa origem, reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteligência. Ahí lo tenemos, es esta, la última naturaleza en esta verdad que os estoy contando Muy bien, con esta verdad es ahora momento de ver cómo se usa al final esto con el libre albedrío cómo nos puede auxiliar a tomar mejores decisiones Vamos a recordar solamente pasando con la ley moral de la libertad, Rosa nos habló de esto y, y también en secuencia vamos a hablar de una otra ya ya os apuntaré. Pero en la ley moral de la libertad libre de los espíritus habla del libre albedrío. Vamos a, a recordar que es esto en, en dos puntitos, ¿vale? Primero. Tiene el hombre libre albedrío de sus actos, puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío el hombre sería una máquina. Muy bien, y también hay otras más, pero solo lo voy a recordar. ¿Estas dos? La aberración de las facultades quita al hombre el libre albedrío. Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera, no es dueño de su pensamiento y por lo tanto carece de libertad. Esta aberración es a menudo un castigo para el espíritu que, en otra existencia, puede haber sido vano y orgulloso y hecho mal uso de sus facultades. Puede renacer en el cuerpo de un idiota, como el despota en el de un esclavo y el mal rico en el de un pordiosero. Pero el espíritu sufre con esta violencia, de la cual tiene perfecto conocimiento. Tal es la acción de la materia. Muy bien, el libre albedrío tiene sus condicionantes que a veces no vienen de esta vida ¿ven? aunque uno tenga todas las capacidades de las naturalezas de la inteligencia tiene que lidiar con esas condicionantes pero de nuevo usando la inteligencia incluso para intentar, eh, intentar enfrentar estos condicionamientos entonces estamos ahora listos para hacer la integración El progreso moral sigue siempre al intelectual es su consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. ¿Cómo puede conducir el progreso intelectual al moral? Haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal, el hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre alberrío sigue el de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. ¿A qué se debe entonces que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? El progreso completo es el objeto. Pero los pueblos, como los individuos, no llegan a él más que paso a paso. Mientras no esté desarrollado en ellos el sentido moral, hasta pueden servirse de su inteligencia para hacer mal. La M. No y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? El orgullo y el egoísmo. Hablo del progreso moral, pues el intelectual avanza siempre, y al principio parece que da a aquellos vicios un aumento de actividad. Desarrollando la ambición y el amor de las riquezas que, a su vez, excitan al hombre a las investigaciones que ilustran su espíritu. Así es como todo se eslabona en el mundo moral y en el físico, y como del mismo mal puede salir el bien pero semejante estado de cosas no tendrá más que una época y cambiará a medida que el hombre comprenda mejor que fuera del goce de los bienes terrenos hay una dicha infinitamente más grande y duradera. muy bien esto es un diagrama de ciclos causales de la dinámica de sistemas es una escuela del pensamiento sistémico aquí son bucles son bucles de realimentación y hay aquí un gordito enorme y otros aquí pero por cierto algunas influencias aquí son condicionadoras. Hacen lo que Alción dice que es el ciclo de reglamentación negativa. Buscan la estabilidad. Es decir, el libre albedrío nos dirige que vamos a desarrollar ahora con la ciencia. La responsabilidad también. Y en todo esto va llevando su tiempo. Hay un arquetipo de sistemas que se repite en un montón de sistemas, sean desde las células del universo, pasando por la sociedad y tal, que es la demora hay aquí una demora, yo lo he puesto con esto, pero hay una demora, tarda su tiempo, ¿vale? Pero todo va, esto es basado en la marcha del progreso, Iván, Iván, tú hablabas de esto, ¿eh? Iván, tú hablabas de esto. Muy bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo usar ahora estas tres naturalezas de la inteligencia e intentar, intentar acortar algo de este ciclo causal? Muy bien, la tenemos aquí las tres, entonces es... Vamos a intentar acortar, es que nosotros ya tenemos un montón de reencarnaciones, ¿verdad? Y en nuestro disco duro viene a mejor tendencias. No nos acordaremos de lo que hicimos, pero vienen unas tendencias. Es suficiente, como discurso, que es suficiente. Las tendencias, mírate, autoconóce, autoconócete y ya sabes por dónde tienes, tienes que trabajar. Muy bien, entonces es decir que podemos acortar el sistema. Venimos aquí con algún libre albedrío, tenemos una tendencia, podemos elegir. Y cogiendo la inteligencia espiritual, la que nos aporta todo y tal, podremos ahora acortar y coger la responsabilidad. Y con nuestra inteligencia emocional, porque ahí es que la responsabilidad, uno asegurarse que no va con el amigo a tomar más un, un, un vaso de, de alcohol y tal. Hombre, es responsabilidad, es el control de las emociones. Entonces, ya nos ahorramos de esta parte aquí. ¿Vale? Muy bien. Y, claro, de nuevo, con indicaciones, orientaciones de toda una sabiduría ancestral que viene reproducida, por ejemplo, en esta doctrina, pero podrá, podrá ser otra. ¿Vale? vamos a lo largo del tiempo y con la sí, con nuestra razón a ver influenciar de nuevo por dónde debemos eh, estudiar desarrollar eh, nuestra ciencia os doy un ejemplo eh, la energía atómica empezó con destrucción verdad uso destructivo y hoy por la responsabilidad por la parte de moral ya se usa la, la, la energía nuclear para paz, ¿no? para energía, para eh, electricidad. Vale, así, va, así van las cosas. Y claro, desde ahí, después, con nuestra racionalidad, estamos en mejores condiciones de elegir el bien del mal, lo que es bien, lo que es el mal. Que tampoco es absoluto. ¿no? Hay, que siempre, hay una diferencia entre moral y ética. Podemos dejar para las preguntas que queréis, pero el espiritismo como filosofía de base científica, de esa investigación de la filosofía y de la ciencia, saca consecuencias ético-morales. Hay una diferencia entre ética y moral. Filosofía moral igual a ética, son sinónimos. Pero moral va un poco por las costumbres. ¿eh? Bueno, ya, ya podremos ir por ahí, si queréis después. Muy bien, entonces... Con nuestra, con nuestra inteligencia emocional, pues pasamos claramente. No voy a pasar cinco minutos, perfecto. Desde aquí del bien y del mal al libro y lo mejoramos. Claro, esta inteligencia emocional existe. Es, es esta que os propongo si tenemos tiempo a hacer de Vale. Muy bien. ¿Cómo lo hicimos todo? Bueno, ponemos aquí las tres de una forma holística. Entonces basado en la espiritual, el todo, el porqué de las cosas, de Dios y tal, podemos siempre, escogiendo un en la vida feliz, de Joana D'Angelo a través de Ivaldo Franco, hay en esta pregunta, oye con sentimiento y actúa con la razón, con una buena participación de cada uno. Y así debemos hacerlo. Estas son las referencias que he eh, os voy hablando durante el tema. Estos son los enlaces de los vídeos que hemos visto aquí. Yo estoy grabando el audio de esta conferencia y lo voy a combinar con la pantalla del ordenador y lo voy a publicar en este canal de Espiritismo JG, o ponerlo en Google. Si quieren escribirme para preguntarme algo tras la sesión de preguntas de José espiritismo.jgmail.com Y bueno, era esto y creo que no he pasado de los cinco, ¿vale? Encantado. Bueno, primera pregunta. ¿Listos todos? No, no, todavía no. Esto tiene que ser un poco mecanicista, cada uno a lo suyo, ¿ah ¿eh? Que no vaya a ver lo que da el otro, ¿ah? ¿eh? Un poco mecanicista. Aquí, ¿eh? Vale. Al final ya veremos una bordada más sistémica, pero centrada en el uno. ¡Listos! Primera pregunta. ¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras? Elijan una y ya os enseñaré en la transpa siguiente la valoración de cada, de cada contestación. ¿Vale? Elijan solo una. No se engañen. ¿Vale? ¿Ya está? La A sí, la B a veces, la C no Vamos, siguiendo Ahora Ahí linda tienen, los que han elegido La A tienen 10 puntos de 20, C 30 ¿Vale? Seguimos La segunda va a salir. Si cometes un error, te criticas a ti mismo internamente, A sí, B a veces, C no. Seguimos para los puntos. 30 para la A, 20 para la B, 10 para la C. Al final vamos a sumar todo esto, pongan alineados que os facilita. Seguimos para la 3. La 3, estás pasando por un mal momento y se viene encima otro problema adicional. ¿Cómo lo llevas? La A, me estreso y me pongo peor. La B, trato de solucionar ambos los problemas, pero me cuesta un poco. La C, puedo solucionar cada cosa sin que me afecte demasiado. A, B o C. ¡Guau! Wow, lindo! Ahí tenemos los puntos. La A10, la B20, perdón. Un poquito detrás. Este fue un poco más rápido. La A10, la B20, la C30. ¿Vale? ¿Podemos seguir? Seguimos. A ver. ¿No quiere? Ah, ah. estás en una discusión y sabes que tienes la razón tú tienes? aunque el otro insiste en decirte lo contrario que haces la, me altero e insisto más aún con mis argumentos yo soy el dueño de la razón si no hay acuerdo no hablo más del tema eh, mejor me callo, es posible que yo no tenga la razón los de C. y los de me molesto pero trato de cambiar la forma de hacerlo entender al, al otro ¿Podemos seguir? ¡Vamos! A seguir. Ahí tenemos 10 para la a, B, 20 C, 30 D, 20 de nuevo ¿Podemos seguir? Seguimos 5, estamos al medio eh? Son solo 10 ¿Sientes que eres él o la responsable de las malas decisiones en tu vida? Es una cuestión. A, sí, soy responsable de toda mi vida. B, no siempre. Lo externo influye bastante. C, no. Generalmente soy víctima de vosotros, hombre. ¿Vale? Seguimos. <risa> Tenemos 30 para A, 20 para B y C. Eran 10, creo yo. C10. ¿Vale? 30, 20, 10. Seguimos. Vamos para la sexta. ¿Cómo suelen ser tus emociones a lo largo del día? A, ah, variables. Cambio mucho durante un día. B, estables. Generalmente me siento bien. C. Depende, hay días que me siento bien y otros mal. A ver, dos puntos. 10 para la A, 30 para la B, 20 para la C. Seguimos. 7 Si acabas de pasar por un mal momento en tu vida ¿Cuánto tardas en salir adelante? La a. Mucho, los problemas me afectan un montón B. Me tomo mi tiempo, los cambios son importantes C. Poco, suelo pensar positivamente, ya me voy, ya está olvidado. Vamos a los puntos Ahí lo tenemos. 10 para la A, 20 para la B, 30 para la C. ¿Seguimos? 8. Cuando alguien cercano tiene un problema, ¿cómo lo acuerdas tú? Soy quien escucha y doy consejos positivos. B. Soy quien le dice todos los errores. Así se aprende, hay que pincharlo ahí, ¿ah? ¿eh? No me meto en esas cosas A la puntuación Ahí la tenemos 30 puntos para... Perdón, perdón Que se me escapó Creo que será aquí 30 puntos para la A, 20 para la B y 10 para la C. ¿Vale? Seguimos, está casi, está casi. Nos quedan 2, 9. ¿Suele llorar o sentirme muy mal? A, no, B, a veces. C. sí. Sí, sí. Aunque es difícil de contestar. Vale, seguimos con las puntuaciones. Ahí lo tenemos, la A, 30, la B, 20, la C, 10, ¿vale? Seguimos para la última, 10. ¿Te sientes bien con tu forma de ser? A, bastante, B, más o menos, C, no. A ver, la puntuación... Ahí tenemos 30 puntos para la A, 20 para la B y 10 para la C. Ahora, somar. Hago la soma, ¿vale? Trabajo mecanicista, cada uno con el suyo, ¿eh? ¿vale? ¿Ya lo tenemos todos? ¿Necesitan de alguna calculadora o así? no Estamos en el tiempo de ella, ¿no? Hombre. la tecnología que nos habló Santiago Bueno, entonces, vamos a ver los resultados, la evaluación Los que han tenido entre 100 y 160, voy a parar para que puedan leer. Poca inteligencia emocional y eso no tiene relación con tu coeficiente intelectual, sino que te falta desarrollar de mejor manera tus habilidades sociales para vivir mejor. Eso significa que tal vez te falte empatía, necesitas dejar de creer que eres la víctima, ser más tolerante y no alterarte con facilidad. Vivir más estable y consciente te hace emocionalmente más hábil. Espero que nadie esté ahí, pero si está, hombre. Hay que trabajar. Oh, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Aquí está. Ahora vamos a entrar donde yo me quedo. ¿Ah? Yo ya empieza, ¿eh? me considero. Voy a poner un poco detrás, entre, ahora, entre los 170 y 240, aquí explicamos, promedio, es decir, a veces logras identificar y controlar tus emociones, aunque se si sientes que te sobrepasa, te desequilibras. También eres capaz de detectar las emociones de los demás y actuar de buena forma. Pero, por otro lado, algunos te sorprenden y no logran reaccionar de la mejor forma. Ahora entramos en los últimos, espero que todos, excepto yo, estén en la próxima, entre los 250 y 300. Me gustaría, Me gustaría estar aquí. Felicidades. Esto significa que posees autocontrol, autoconciencia, empatía y buenas relaciones sociales. Es lo más sano para vivir bien con uno mismo y con el resto. Así que, sigue así. Sigue así, no te cambies. ¿eh? No te cambies. Espero que todos estén ¿eh? este ahí. ¿eh?